Y es algo que a mí me ha pasado. Yo era de las personas que decía, voy a consumir eh, contenido en YouTube gratuito, y voy a este libro que está en la librería, pero lo puedo encontrar aquí en PDF por, por gratis, lo voy a... Yo era de ese tipo de personas. De hecho, mi vida cambió cuando empecé a invertir en mí. Pero al principio da mucho miedo invertir en uno mismo. ¿Por qué? Porque no hay una rentabilidad inmediata y dices, joder, ¿cómo voy a invertir en un libro 12 euros si no va a tener nada? De... No puedo gastarme 12 euros, tengo que gastar en las copas de por la noche. Hace tres meses me fui a Brasil. Brasil para mí es como la cuna del marketing digital y de los lanzamientos. Asistí a un evento de tres días sobre lanzamientos en portugués No tengo ni idea de portugués Tuve que hacer ahí un entrenamiento express de portugués Y me gasté 3.000 euros En avión, la entrada, alojamiento, etc 3.000 euros ¿Me prometían ganar dinero con, con, eso, al, con, con esa formación a la que fui? No Pero no hay mejor inversión que la que haces en uno mismo de hecho hay una frase que me gusta mucho y es vacía tu bolsillo para llenar tu mente porque tu mente llenará tus bolsillos. Si yo no hubiese aprendido esta habilidad de hacer lanzamientos yo no hubiese estado hoy aquí. A día de hoy me pueden quitar absolutamente todo, llévate todo lo que tengo en mi oficina, todo, toma, los libros, el todo, llévate todo esto, no, no, no. ya está, llévatelo. Pero soy capaz de volver a generar ingresos ¿Por qué? Porque he aprendido una habilidad Que me permite hacerlo Y me puede robar absolutamente todo ¡Todo! Que volvería a levantarme una y otra vez Y ahí es donde voy No creo en la libertad financiera No creo en, en, en, en los ingresos pasivos para siempre No creo en eso Yo creo en la confianza financiera porque para mí la libertad financiera son como esos castillos de arena, es decir, la libertad financiera, el, el poder vivir tocándote los huevos en Brasil con caipiriña, para mí eso son castillos de arena puestos en la playa. Pero puede que algún día llegue una ola, llegue un tsunami, y te tire todos los castillos a tomar por culo. Y de nada te sirve tu libertad financiera. Chao, libertad financiera. Levántate de nuevo. Lo que yo abogo... Es la confianza financiera. ¿Qué es eso, Dani? La confianza financiera no es el tener muchos castillos de arena. Es tener el molde para hacer los castillos. Es que venga un tsunami, que venga un terremoto, que me tire todo abajo, que me da igual. ¿Por qué? Porque soy capaz de volver a construir los castillos. Porque he aprendido la habilidad de hacerlo. Todas las personas que han pasado por la incubadora no van a tener ese problema. Porque saben cómo generar ingresos. Tienen esa habilidad. Y les pueden robar absolutamente todo. Ir a su casa, coger la cámara. Los... Da igual. Tarde o temprano se van a levantar. De hecho, el otro día. Recibí un comentario. Que me decía algo así como. O sea, que vino Eva. Estuvo en directo. Eva. Bueno, ya te, la, ya te he contado varias veces su, su, su testimonio. Pero es que me parece alucinante. Y entonces. En una de las preguntas. ...le dicen... ...oye... ...Eva... ...tú que dices que has facturado... ...8000 euros en 7 días... ...a ver, listilla... ...¿cuánto te ha quedado... ...contando la inversión en publicidad... ...contando la inversión en la incubadora de lanzamientos... ...¿cuánto te ha quedado... De, ...para ti, para tu bolsillo? Y entonces... ...Eva dice... ...más de 4500 euros... ...en 7 días... ...para su bolsillo... ...es decir... Limpios, para poder gastar, para poder disfrutar en 7 días Y entonces esta persona pone en el comentario ¡Ja! 8.000 euros ha facturado 300 en publicidad, 7.300 Le quedan 4.500 mmm, La incubadora cuesta 3.000 ¡Uf! Demasiado caro Que de hecho ese no es ni el precio de la incubadora Pero bueno, pongamos que cuesta 3.000 Demasiado caro Demasiado caro una habilidad que te hace apre que, que te hace generar 4.500 euros limpios en 7 días. Haciendo lo que te gusta, desde casa desde cualquier lugar del mundo. A veces alucino con el ser humano. A cualquier cosa llamamos caro o a cualquier, o a cualquier cosa llamamos barato. Para mí un bolígrafo de 10 céntimos que no pinte me parece caro. Para mí un programa de 10.000 euros que me enseñe una habilidad que me, que me permita generar dinero y dinero y dinero y crear mi negocio online es que pago lo que sea. Creo que está muy sobrevalorado el término caro o barato. Pero me pareció muy fuerte y lo tenía que comentar. Es decir, ¿cómo puede ser tan loco que alguien que gane 4.500 euros en una semana... Y haya invertido en sí mismo. Digan que es caro. Tráeme a alguien a día de hoy. Tráeme a alguien. Que en una semana eh, gane. Limpios. No facture. Factures son 8.000. Limpios. 4.500 en 7 días. Y haciendo lo que le gusta. Y desde su casa. Tráeme a alguien. Muy pocas personas. Muy pocas. Muy pocas y ese es ahí donde voy o sea, ese sería el segundo error el, el no invertir en uno mismo el no el no darse valor a uno mismo si sí, hay mucha gente que dice Dani pero ¿dónde empieza a invertir? invierte en ti es la mejor inversión que puedes hacer no hay riesgo de pérdida siempre que inviertas en ti ganas